venido con un solo propósito de engrandecer el Señorío de nuestro Dios que está en los cielos mira un duodo, en esta noche póngase de pie y arabe y engrandezca y glorifique el nombre del Señor pero el Espíritu Santo que está en medio nuestro hizo lo que tenía que hacer para que esta voz pueblo Señor, pero estamos aquí porque estamos creyendo en tus promesas Señor sabiendo y reconociendo que tú tienes el control de todo Señor, bendice a cada hermano que ha llegado aquí, bendice a aquellos que no han logrado llegar Señor tú conoces la razón por la cual nuestros hermanos no se encuentran aquí, solamente te pedimos que tengas misericordia de nuestros hermanos y que sea tu espíritu redalgullando sus corazones de manera que ellos puedan sentir que inquietud de llegar a tu casa Señor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 Alabarle, bendecir su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones El Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones Así que hermanos Los que hemos llegado a la casa de nuestro Dios En esta preciosa noche Levantamos nuestras manos al cielo Y adoramos al Padre Adoramos al Hijo Adoramos al Espíritu Santo Oh, gloria, gloria a Dios Poderoso nuestro Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, te glorificamos, Maestro, bendecimos tu nombre, gloria, gloria, gloria al que vive para siempre. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, nuestras almas te adoran, Señor, bendecimos tu nombre, Maestro, gloria, gloria al que vive para siempre. Maravilloso eres, Señor, poderoso eres, Maestro, grande eres, Señor. Gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia. Cantamos y adoramos a nuestro Dios en esta preciosa noche. Levanto mis ¡Va! Te adoramos Señor, te glorificamos Gloria a Dios, gloria al que vive para siempre Dios le bendiga nuevamente hermano Dios le bendiga más Gloria a Dios, damos gracias a nuestro Dios Que estamos en su casa en esta preciosa noche contentos y gozosos de poder estar En la casa de nuestro Dios Maravilloso y poderoso nuestro Dios Tiempo final, verdad Y tenemos que tener una preocupación genuina Por llegar a la casa de nuestro Dios Amén, gloria a Dios Saludamos en forma especial a cada hermano y a cada amigo que nos sintoniza a través de las diferentes redes Le pedimos que se queden en nuestra sintonía para que se gocen esta preciosa noche De las ricas y poderosas bendiciones que tiene nuestro Dios para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros en esta preciosa noche Nos ponemos en pie y buscamos el Salmo 121 Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí en medio de nuestro, amén Gloria a Dios, Salmo 121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 Grupo de los por un cántico. Que se le bendiga. Que le bendiga más. Pues estoy en pie para así cantar un coro. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. nuestro Dios, te adoramos Señor, nos ponemos en pie y oramos por las ofrendas, te adoramos Señor, te glorificamos Maestro, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, delante de tu presencia Señor presentamos las ofrendas que se van a recolectar, suplicamos Dios del cielo que toque el corazón de cada hermanito para que podamos ofrendar y enmar conforme a tu voluntad Señor, ayúdanos Señor a dar de lo que tú nos has dado para que esta tu obra pueda continuar hacia adelante, bendice en gran manera a cada hermano que con sacrificio trae su diezmos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 Adelante iglesia A Dios lo que es de Dios Somos pocos así que hay que echar el gesto Gracias Señor Tú eres bueno Jesús A tu nombre Gloria Nuestras almas te alaban su nombre, gloria aleluya iglesia estemos de pie Le voy a presentar tu ofrenda padre padre bueno, gracias nos concedes el honor El privilegio de honrar Lo que tú has honrado Domingo Como día del Señor Muchas gracias Que por segunda vez en este día Honrando el día del Señor Nos reunimos En tu casa Para adorar, glorificar, bendecir Tu santo y precioso nombre Gracias, gracias Muchas gracias Padre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 Aleluya Gracias Señor Mis amados hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, a Dios la gloria, a Dios la honra, que nos concede el honor, el privilegio de honrar lo que Él ha honrado, de honrar lo que Él ha honrado, damos la gloria y damos las gracias al Señor, que esta mañana nos reunimos. El, aquí en su casa, Dios mío, qué presencia hermano, qué unción, como Dios, co que Dios que no estoy solo en esta noche, tengo un grupo que vino de la isla, que están aquí de la isla, gracias al Señor, gracias al Señor los que han venido de la isla y gracias a los que llegaron de aquí de Utuado sea Dios glorificado, casi, casi estamos. Parejado, no, la isla nos gana, la isla nos está ganando. Pero Dios es bueno porque ante esa presencia como la que estuvo esta mañana, hermano, era para que el pueblo se desbordara, estuviera en la casa de él para glorificar, engrandecer y bendecir su santo y precioso nombre, dándole gracias y dándole gloria al Señor. Pero así somos los seres humanos repito así somos los seres humanos que por más que Dios coquetea con el ser humano se hace fuerte y se hace difícil poder ver que el ser humano corresponda si no pregúntale a Jesús repito, si no pregúntale a Jesús que por más bien que él hizo por más ayuda que él brindó, por más que él trató de, de, de agradar al pueblo, hermano mío, a última hora le dio todo el mundo a la espalda. Amado, le dio todo el mundo a la espalda y se quedó solito. Pero Dios es bueno. Y si le pasó a Jesús, me puede pasar a mí también. Muchos hermanos se me acercan, no mire la cantidad, Dios se va a glorificar, Dios se va a glorificar, pero en lo que Dios se glorifica, Dios de amor, Dios de misericordia, ayúdame a permanecer, amén, vamos al libro de los especios vamos al capítulo 4 que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad Padre gracias por tu amor Padre gracias por tu misericordia Padre gracias por lo que en esta mañana hiciste Padre gracias por lo que en esta mañana hiciste Pero aquí está este pequeño remanente Que ha venido de diferentes partes de la isla Y de aquí de Utuado Yo te suplico que de todos tengas misericordia Que ellos puedan en esta noche ver, oír y entender para que puedan hacer tu voluntad. En tus manos encomiendo la enseñanza de esta noche. Glorifícate en ella, glorifícate en ella, que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra cuando al final de esta enseñanza tú hayas sido glorificado y este pueblo haya sido edificado. En el nombre de Jesús yo ato. Todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo lo ato, lo declaro inoperante. Me concerto con este pequeño gemanente y lo echamos pues, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, esta mañana... Repito, esta mañana dimos un pequeño repaso de la vida de quién. ¿De quién? Y vemos con toda claridad, repito, y vemos con toda claridad que la revelación bíblica nos informó que Jesús, que Jesús vino, vino, vino para incorporar, para incorporar en el plan del hombre, el plan de Dios original, repito, el plan de Dios original, de lo que él realizó con el hombre en el principio, cuando quiso realizar al hombre y a la mujer sobre la paz de la tierra, él vio con toda claridad, que aquellos dos seres humanos le fallaron. Que aquellos dos seres humanos le fallaron. Y naturalmente él no podía quedarse. Él no podía quedarse. Él no podía quedarse con, con ese ambiente, con ese pensamiento. Ahora puedo entender por qué razón le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Porque iba a quedar su imagen. Su prestigio iba a quedar hermano iba a quedar en una posición sumamente fuerte y delicada por causa de aquellos dos seres humanos que le fallaron a Dios y para corregir como decíamos esta mañana lo que aquellos dos seres humanos vino otro ser humano repito vino otro ser humano que se llama cómo. y ese ser humano fue no fue tentado en una cosa ¿Fue tentado en qué? En todo. ¿En qué falló? Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Repito, está sentado a la diestra de Dios Padre. Como un testimonio irrefutable de que si el ser humano quiere... Ese es el problema. Entonces, ahora viene el segundo testimonio repito ahora viene el segundo testimonio de que Dios no se equivocó porque el primero el primero imagínate es ahora es ahora y están acusando de que Jesús hizo lo que hizo porque era Dios me está oyendo me está oyendo que Jesús hizo lo que hizo porque era Dios. Era 100% humano y era 100% Dios. Y ahí pues naturalmente le están robando toda la gloria y toda la honra a la misión que Jesús hizo de devolverle a Dios lo que era de Dios. Pero, pero, pero, ahora viene otro testimonio. Ahora viene otro testimonio Ese otro testimonio Lo va a correr La esposa <coughs> Perdón La esposa Del colero La esposa del colero Repito La esposa del colero Va a entrar En el mismo Espacio profético que entró Jesús. La esposa del Cordero, hermano, la esposa del Cordero, se compone del cuerpo de Cristo, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, se compone de caballeros, de damas, se compone de jóvenes, jovencitas. <coughs> <coughs> Perdón. Y ahora, y ahora la misión que hizo Jesús la misión que hizo Jesús usted ha atrevido la misión que hizo Jesús la va a hacer la esposa del goleo y eso es bíblico pastor primera de Pedro capítulo 4. Daniel, tú me avisas. Daniel, primero de Pedro, capítulo 4. Verso 1 en adelante dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Quién padeció?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 de los hombres sino conforme sino conforme a la voluntad de Dios y dice el verso 3 basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en la en concupiscencia en embriaguez, en ojía, en disipaciones y abominables idolatría oiga bien ahora repito ahora los vivos los que van a ser levantados vivos repito los que van a ser levantados vivos Escúchenlo, lo voy a decir esto, esto, esto suena duro y suena uh, pero vamos a hacer una réplica de lo que fue Jesús vamos a hacer una réplica de lo que fue Jesús y, y escuche, hermano y, el, y la misma misión que el Padre le asignó a Jesús es la misma misión que le asigna a la iglesia Jesús Jesús Jesús terminó con el pecado me está oyendo Jesús terminó con el pecado escucha ahora y la esposa de él va a pasar por el mismo proceso de terminar con el pecado a tales efectos hermanos míos a tales efectos el geto el geto que le toca a la iglesia, al cuerpo de Cristo que se va a constituir en esposa del Cordero. Esto no, eso, o sea, esto no se habla, hermano. Todo el mundo enseña y doctrina lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo y lo que Jesús hizo. Y triste y lamentablemente tenemos el arrebatamiento encima, repito, tenemos el arrebatamiento encima y nadie quiere hablar de la responsabilidad que tiene la esposa del cordero el pueblo que va a ser levantado vivo, porque los muertos en Cristo porque los muertos en Cristo no tienen ningún problema ya eso está garantizado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más pero ahora, pero ahora pero ahora, volvemos a Efesio, volvemos a Efesio volvemos al capítulo 4 volvemos al capítulo 4 de Efesios ¿llegó? volvemos al verso 17 ¿llegó? Sí. esto pues digo y que quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente esos otros gentiles ¿quiénes son los que no han conocido a Dios me está oyendo le están hablando al pueblo gentil porque no están hablando al pueblo judío le están hablando a toda nación a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua donde está establecido el cuerpo de Cristo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 el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo por culpa por culpa de pastores y pastoras evangelistas y maestros llamados apóstoles y apóstolas que han parqueado el cuerpo de Cristo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más porque están trayendo que la salvación es por gracia y no por obra. Y el pueblo tiene que entender con toda claridad. Eso no es lo que el Evangelio tiene establecido para el momento del arrebatamiento. Todo lo contrario. Hermano, todo lo contrario. Esto pues digo y que quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón ahora ahora el llamado el llamado es a la que se va a constituir en esposa del cordero. este llamado no es para muertos en Cristo repito este llamado no es para muertos en Cristo este llamado es para los vivos. Este llamado es para los vivos. Que analicemos, que analicemos nuestro corazón, que analicemos nuestra mente. Cuán atado, cuán ligado todavía estamos a nuestra antigua manera de vivir, de actuar, de pensar, de vestir, de disfrutar, de hacer las cosas. Porque escúcheme, por favor, porque escúcheme, por favor. Ahora viene literalmente la palabra que dijo Jesús a la que quiere ser esposa de Él. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿para qué es la cruz? ¿Para qué es la cruz? para matar la sobra de la carne ¿dónde está la cruz? ¿dónde está la cruz? la cruz no es de madera en esta ocasión la cruz está en las páginas del evangelio que tiene el fin y el propósito que tiene el fin y el propósito de pulir de pulir a el cuerpo de Cristo que quiera constituirse en esposa del cordero a tales efectos a tales efectos verso 22 a tales efectos verso 22 llegó en cuanto a la pasada manera de vivir En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a qué se refiere? ¿Cómo tú vivías? ¿Cómo tú actuabas? ¿Cómo tú pensabas? ¿Cómo tú disfrutabas? ¿Cómo tú vestías? Antes, antes de llegar a los pies de Jesús porque ahora porque ahora tienen las intenciones no de que te vayas con los muertos en Cristo porque los muertos en Cristo no es por obra los muertos en Cristo no es por lo que la iglesia hizo los muertos en Cristo no es por lo que el cuerpo de Cristo haga o deje de hacer los muertos en Cristo se va por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más pero ahora están trabajando repito, pero ahora están trabajando el pueblo especial que junta mente con Jesús que junta mente con Jesús que junta mente con Jesús, que mente con Jesús el Padre los va a usar para darle testimonio a la humanidad que él tenía razón. Y que, y que y que lo que él hizo en el principio no fue un hobot no fue una marioneta, sino fueron seres humanos, repito, seres humanos que renunciaron a su voluntad renunciaron a su voluntad para darle paso la voluntad de Dios es exactamente lo que sucede ahora en el mundo actual cuando dos personas se enamoran cuando dos personas se enamoran empiezan a analizarse el uno al otro lo que le gusta y lo que no le gusta lo que quiere y lo que no quiere lo que desea y lo que no desea y la persona y la persona si ama a esa persona le complace en el deseo que tiene en el deseo que tiene. No me gusta esa forma de tú hablar. Busca la manera de cambiar. No me gusta la manera en que tú te viste. Busca la manera de cambiar porque el amor que siente por esa persona lo lleva al sacrificio. ¿Me está oyendo, hermano? O sea, nos están exigiendo algo. Nos están exigiendo algo. Repito, nos están exigiendo algo. Que nosotros sabemos lo que es. Por eso es que en este momento histórico, hermano, perdónenme, perdónenme, váyase un momentito. Evangelio según San Juan. Sí, sí, sí. Pero primero tenemos que ver cuán dispuestos. Cuán dispuestos estamos a complacer a quien nosotros decimos que amamos. San Juan capítulo 14. ¿Digo? Ahora va, ahora va a ver con toda claridad por qué razón, por qué razón, por qué razón, una multitud, repito, una multitud que dice que ama a Dios, que dice que ama a Dios, va a ser vomitado. Oiga, capítulo 14. verso 21 verso 21 capítulo 14 verso 21 marque esto porque esto es vital el que tiene mis mandamientos oiga, oiga, escuche, escuche, escuche mis mandamientos dice ¿eso está escrito aquí en Jojo. saliendo directamente de la boca de Jesús mis mandamientos está hablando el que tiene mis mandamientos el que tiene el Nuevo Testamento el que tiene mis mandamientos ¿qué dice ahí? y los guarda oigan ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él entonces hermano escúcheme ¿cuánto lo ama? ¿cuánto lo ama? ¿cuánto lo ama? ¿cuánto lo ama? ¿cuánto lo ama? ¿Cuánto lo ama? ¿Cuánto lo ama? con la boca es un mamey ahora van a ver porque es ahora Repito, porque es ahora. Y porque yo sé que es ahora, porque yo sé que es ahora. Porque tengo toda la evidencia que él viene. Porque tengo toda la evidencia de que él viene. Viene a buscar, viene a buscar, viene a buscar la que va a llevar al altar. Y la que va a llevar al altar, hermano, la que va a llevar al altar está en el cuerpo de Cristo, pero no es todo el cuerpo de Cristo. ¿me está oyendo? la que va a llevar al altar está en el cuerpo de Cristo pero no es todo el cuerpo de Cristo Él va a llevar al altar los que le aman y como dijo ahorita le preguntan al cuerpo de Cristo ¿cuánto lo ama? Ah, todo el mundo va a ir. pero el que dice que me ama el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama. No dice eso. Señala individual. Porque esa prueba no es colectiva. Es una prueba individual. Y como él sabe, oiga esto, y como él sabe quién en el cuerpo de Cristo lo ama. Y usted dirá, porque Él lo sabe todo. No, no, no. no. De esa manera Él no va a coger a su esposa. Él va a coger a su esposa el que dé testimonio de que lo ama. Y naturalmente el que da testimonio que lo ama, que lo ama, que lo ama, se va a someter a guardar los mandamientos, los preceptos, los estatutos que Él tiene en Él. Evangelio. el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre así que entonces entonces el que se somete a guardar los mandamientos de Jesús conquista a dos no a uno conquista al Padre Juntamente con el Hijo ¿Me está oyendo hermano? ¿Me está oyendo hermano? Por eso es que en este momento Hermanos míos, escúchenme por favor Es tan importante Que haya Un pastor Que esté Responsablemente Trayendo La revelación De lo que está Establecido en él. Evangelio. aquí no hay repito aquí no hay sabiduría humana aquí lo que tiene que haber es pantalones espirituales puestos para decirle al pueblo lo que está escrito volvemos al libro de los Efesios volvemos al capítulo 4 volvemos al capítulo 4 y volvemos al verso 22 y en cuanto a la pasada manera de vivir para ahí a quien yo le servía en la pasada manera de vivir Es duro, pero hay que admitirlo. Yo le servía al diablo. Él controlaba mis acciones, mis actitudes, mi comportamiento. ¿Cómo se siente un esposo o cómo se siente una esposa que quiera honrar? que quiera honrar una relación que tuvo antes de tener la relación con él que quiere vivir como antes vivía que quiere vestir porque a aquel, aquel le gustaba que, que vistiera así, así, así, así usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo nosotros tenemos que entender lo siguiente repito nosotros tenemos que entender lo siguiente yo no me estoy inventando hermano oiga, oiga, oiga, oiga Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y entonces dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia en qué consiste la desobediencia en qué consiste la desobediencia que estás ahora sirviéndola a tu señor que estás ahora sirviéndola a tu señor que estás ahora bajo un nuevo amor que estás ahora que estás ahora en un nuevo sentimiento de amor antes antes tú estabas en armonía con el que dirigía tu vida, con el con, con el que controlaba tu vida, con el que tenía dominio y control de tu vida. Pero ahora pero ahora levantaste la mano recibiste a Cristo como salvador y estás listo para irte con los muertos en Cristo y estás listo para irte con los muertos en Cristo pero estarás preparado para ser levantado vivo para ser levantado vivo repito, para ser levantado vivo entonces te están ilustrando cuáles son los parámetros cuál es la exigencia cuál es la exigencia que te está estableciendo al que tú dices que va a ser tu esposo al que tú dices que va a ser tu esposo el que tú dices que va a ser tu esposo no cuadra repito no cuadra con tu antigua Manera de vivir De actuar De vestir De pensar De hacer las cosas incorrectas. Me está oyendo Sino que te exige En cuanto a la pasada Manera De vivir Y mire eso hermano Mire eso hermano Mire eso ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo ¿cuánto tenemos el Espíritu Santo? todos los que estamos aquí, muy bien ahora, ese Espíritu Santo está con, noso está con nosotros para dirigirnos a toda verdad y a toda justicia y naturalmente no hemos podido entender no hemos podido entender que ese Espíritu Santo está buscando cómo borrar esa vieja criatura y que tengas un nuevo encuentro, acciones, actitudes, comportamiento en tu mente, en tu corazón, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, que está qué? ¿sabe lo que es eso? adicto adicto a vivir como antes vivía adicto a vestir como antes vestía adicto a pensar como antes pensaba a sentir como antes sentía que está viciado conforme a los deseos engañosos ahora escuche 23, renovaos en el espíritu de vuestra, ¿qué?, de vuestra, ahora escuche, ahora escuche, ¿dónde está mi vieja criatura?, ¿dónde están mis viejos hábitos?, ¿dónde están mis viejas acciones?, ¿dónde están mis viejas modas?, ¿dónde está mi viejo pensar?, ¿dónde está mi viejo desear?, todo está aquí, me está oyendo entonces yo tengo que meterle un material nuevo yo tengo que meterle un material nuevo a la mente repito a la mente porque la mente controla mis gustos la mente controla mis hábitos la mente controla mis deseos la, la mente controla bismoda ¿me está oyendo hermano? entonces tiene que venir una genovación. una genovación. una genovación. donde el pueblo tiene que entender con toda claridad hermano el pueblo tiene que entender con toda claridad hasta aquí no habíamos entendido repito hasta aquí no habíamos entendido porque hasta aquí levantamos las manos alabamos al Señor glorificamos su nombre pero seguimos con la poca vergüenza antigua pero seguimos con las acciones antiguas pero seguimos hermanos y como lo estamos adorando como lo estamos glorificando como él, nos estamos engañando a nosotros mismos creyendo que con eso es lo que, él, que eso es lo que él quiere él desea él anhela sin darnos cuenta sin darnos cuenta que la escritura me avisa y me informa ese pueblo de labios me honra porque Dios, por Dios llega a esa conclusión porque Dios llega a esa conclusión porque todo aquel que no sale de su antigua manera de vivir sino que cogió una mudanza cogió una mudanza de la antigua manera de vivir y la trajo a vivir ahora en Cristo I had Y lo hace Y lo hace pero tú, pero tú tienes Ahí tú tienes Pero ahí tú tienes Que darle evidencia Al cielo de que no quiere Escucha David Escucha David Escucha David El mal Que está En ti Se alimenta De esa vieja Manera De vivir Y el Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es, Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. en el proceso de salir de la vieja manera de vivir ese es el proceso esa es la evidencia repito, por eso Dios nos está permitiendo tener la evidencia de Luis para que sentamos repudio, rechazo desprecio, desprecio a mi antigua manera de vivir porque no es una varita mágica no es una varita mágica tiene que eh, no, no es una varita mágica te cambio no, no es una varita mágica por eso es que muchos procurarán entrar pero no podrán porque los muchos que querían entrar querían entrar a su manera sin abandonar sin soltar la antigua manera de vivir pero escúcheme pero en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos no dice que Dios te va a despojar oíste no dice que Dios te va a despojar no Dios tiene que ver la evidencia tuya Luis, vas en buen camino oíste Luis vas en buen camino porque esa evidencia ese dolor ese deseo desesperante De salir, de salir Del mal que habita en ti Este es el momento, escúcheme En cuanto a la pasada manera de vivir Despojado del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos A los deseos A los deseos Y por qué son engañosos esos deseos, ¿por qué son engañosos? ¿ah? ¿por qué son engañosos? porque precisamente el mal que está en mí, repito el mal que está en mí no me deja ver no me deja entender cuán malos son esos deseos engañosos que están en mí oiga bien, oiga bien pero Dios no se queda con los brazos cruzados Repito, pero Dios no se queda con los brazos cruzados. Y entonces te dice el verso 24: y vestidos de quién? De nuevo. ¿Vestidos de quién? De nuevo. Entonces, ¿dónde yo consigo la ropa del nuevo hombre? <ríe> entonces dónde yo consigo la ropa del nuevo hombre yo quiero conseguir la ropa del nuevo hombre yo deseo, yo anhelo, yo quiero la nueva ropa yo quiero salir de esta ropa vieja olvidemos cuál es la cuál es la ¿ah? Sí, eso es no, no no no es un show repito no es un show y, y escúchame y quién va a ver ese rechazo quién lo va a ver pero usted dice pues dios lo ve todo perdóname pero quien lo va a ver es el espíritu santo ¿Me está oyendo? Entonces, el Espíritu Santo que está en tu corazón El Espíritu Santo que está 24-7 contigo 24-7 contigo Entonces, oye bien, entonces escuche bien el, Si por el Espíritu hacemos morir la sobra de la carne Viviremos Entonces, ¿Quién le va a meter mano? a esa vieja manera de vivir el Espíritu Santo ¿cuándo le va a meter mano? ¿cuándo le va a meter mano? No. <ríe> Luis, Luis escúchame ¿cuándo le va a meter mano? cuando yo le meta mano y cuando yo le meto mano escucha bien David cuando yo le meto mano me doy cuenta que no puedo, no puedo, quiero, deseo, pero no puedo. Se manifiesta y no quiere soltarme, y no quiere soltarme, y no quiere soltarme, y no quiere soltarme. Entonces cuando Dios ve esa lucha que tú tienes contra tu antigua manera de vivir, Él que comenzó la buena obra. Así que... esto todavía ¿a quién más le pasa eso? Su ¿verdad? de Escritura, jóvenes una profecía que está claramente en la Biblia jóvenes, jóvenes que que van a conquistar el corazón de Dios pero ese no es el mensaje de hoy espérate, espérate, espérate que se, se me va la mente para otro lugar oiga bien ahora oiga bien ahora dice y vestidos del nuevo hombre ¿Y dónde yo consigo el nuevo hombre? ¿Y dónde yo consigo el nuevo hombre? Repito, ¿dónde yo consigo el nuevo hombre? Como Daniel. Pero como es posible algo con este hombre que hermano, verdad? Esta, este coronavirus tiene una misión bien, bien, bien dañina, ¿sabes? porque fíjate que, que la misma iglesia está siendo consumida por el coronavirus, pero aquí nosotros no nos estamos dejando llevar por el coronavirus lo único que no podemos hacer otra cosa que respetar repito, respetar, pero el tiempo que tenemos, lo usamos para capacitar para llenarnos del conocimiento de lo que Dios tiene establecido para este momento histórico Escuchen, aprovechando bien el tiempo, así mueve. dice, vestidos del nuevo hombre vestidos del nuevo hombre vestidos del nuevo hombre quítate quítate la ropa de tu vieja manera de actuar, de pensar de vestir, porque ahora vienen todas las cosas van a ser hechas nuevas y yo tengo que meterme eso en la mente. Rápido, yo tengo que meterme eso en la mente porque, escúcheme hermano, porque escúcheme hermano, tengo toda la plataforma profética, toda. Tengo Israel, tengo la peste, tengo a Sodom y Moja, tengo los terremotos, tengo los engañadores, tengo el hambre, tengo todo el panorama profético. Repito, todo el panorama profético que me están diciendo, prepárate. ¿En qué consiste la preparación? En qué consiste la preparación? En cuanto a tu pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y escucha ahora, y vestidos del nuevo hombre no vamos a entrar porque no voy a, a, a, a, a soltar un chipito para que se nos quede todo, pero ese nuevo hombre está literalmente escrito en el Evangelio, y lo vamos a leer, repito, y lo vamos a leer, que el Evangelio está dispuesto a vestir al que quiere ser vestido de la nueva criatura, Amén. De pie. Sí, señor. Sí, señor. Ellos lo dañaron. Y escucha ahora, David, lo que te voy a decir. Y vino un hombre por eso. Y vino un hombre A confirmar que se puede Chacho. ¿Ah? ¿Cómo? Y logró vestirse de nuevo hombre Revistió sí. Sí. La consiguió Pero tuvo que crucificar Su carne Padre gracias Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Bendición, privilegio Que nos has concedido en esta noche De gozarnos una vez más en la revelación de tu palabra. Ahí está ese pueblo, Padre mío. Ahí está ese pueblo. Pido para ellos misericordia. Pido para ellos y para nosotros misericordia. Adelante con tu plan, adelante. Adelante con tu plan, adelante con tu plan, adelante con tu plan. Adelante con tu plan. Estamos de acuerdo con tu plan. Estamos de acuerdo con tu plan. Estamos de acuerdo. Con con tu propósito con tu voluntad con tu deseo sabemos que vamos a sufrir pero no importa seguimos adelante anhelando y deseando ser vestido de las nuevas vestiduras que tú tienes reservadas para aquellos que sean fiel a tu evangelio en tus manos deposito todo Ten misericordia de ese pueblo. Salva los perdidos, sana los enfermos, reconcilia los apartados, pero sobre todo sigue abriendo los ojos del entendimiento para que el pueblo pueda seguir viendo, oyendo y entendiendo qué hora es en la patria celestial que están formando la esposa del Cordero. A ti te daré toda la gloria y toda la honra. Cuando seamos parte de esa gran victoria De esa gran victoria espiritual Que tú quieres levantar En este momento histórico Que nos ha tocado vivir En el nombre de Jesús Y para gloria de tu nombre Proclamamos y declaramos nuestras vidas En las manos de tu Santo y Bello Espíritu En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Dios te guarde el próximo martes, recuérdate, el próximo martes a las 9 y 30, a las 9 y 30 directamente desde mi hogar estaremos continuando con la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Este es el mensaje del momento. Repito, este es el mensaje del momento. Ya no es que Cristo viene, porque ya eso está, por seguro. Ahora es quién se va y quién se queda porque muchos van a procurar entrar y no van a poder y estamos luchando porque haya lo menos posible ese día para que cuando suene la trompeta pueda ser levantado el máximo número posible aunque son unos pocos dice la escritura vamos luchando para encontrar esos pocos Dios te bendiga Dios te guarde. Recuérdate el próximo martes a las 9 y 30 directamente desde mi hogar, porque como estamos en el toque de queda, no podemos hacer otra cosa. A las 9 y 30 directamente desde mi hogar, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Recuérdate de nuestra dirección, es Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 006. 4, repito si vas a enviar tu ofrenda tu cheque o tu giro hazlo a nombre del ministerio momentos proféticos apartado 11 Utuado Puerto Rico 00641 estamos transmitiendo por todas las plataformas y esto tiene un costo mensual ya este mes lo cubrimos y a Dios damos toda la gloria y damos toda la honra así que por favor no te olvides el próximo martes a las 9 y 30 desde mi hogar continuamos esta enseñanza Dios te bendiga